Señores, Jessica Pereira estrena su nuevo programa junto a Nuevos Talentos, voy Así es, como estaba pues salió hoy el programa Jessica en Punto. La comunicadora Jessica Pereira estrenó su nueva plataforma radial. Pocos minutos después de las 12, Jessica Pereira presentó al equipo que la acompañará en la cabina de la emisora 105.7 en el programa de 12 a 2 de la tarde. Entre los talentos que la acompañarán se encuentran figuras reconocidas en las redes sociales por crear contenido de humor y de cuidado personal. Contenido gente nueva, colores nuevos, llevó eh, Jessica Pereira en su nuevo programa. Yo no yo no los conocía. Yo no los conocía, yo no, conocía. Yo no, conocía. Yo no sé ustedes es que. Eh, Las personas nuevas que integran yo el sí. equipo, no sé si ustedes. Sí, Camila yo, pero Camila conoce a todo el mundo <risa> en esas redes porque ella sigue todo lo loco. Y no sé si Santiago Matías cumplió su promesa de que iba a sacar un programa hoy mismo a la misma hora. No sé si ustedes saben de eso ben, porque yo, que no que yo no lo escuché. Bueno, señor, ahí está el show de Carlos Durán. Digo, Bien, el, el de Jessica ahí. Pereira. <ríe> no, mucha gente me estaba diciendo no porque la, hay tantos los la talentos la, de, de Carlos Durán. Eh, ben, ella es de Carlos Durán te te también. Te no, este hace su contenido ah. aparte sola y creció sola en TikTok y después en Instagram. Ok, nada. ¿Cuál, ¿Cuál es el fuerte de ella? Es eh, así, cosas como tips de chicas, así que como para los hombres, para cuidarte. ¿Eso cosa? son de las que acaban a los hombres? No. no. quiero saber de esa TikTok. No, los trucos que te dan mandando, para cuando los oh, Mandando a, a, a, a las mujeres, a ok, no, porque hay una TikTok que mandando a las mujeres, acaba a los hombres. No, ella es eh, los trucos no. para tu, para sí, tu, no. eh, está con, como... Como por ejemplo, que Neto y yo te enamoran de Néstor, como los trucos para yo estar con Néstor, para que Néstor le guste, ah, sí. los eso, Los lo tics, Para conquistar el caballero. Ajá. Entonces, la forma en la que ella habla, como si ella tuviera como fuera close friend tuyo. Así como que, mana, mire, te cuento y te digo y te ayudo y te. Esa es la forma en la que ella. Por eso ¿Y ya por ya qué sale, es no? que tú sigues tanta gente así como.? Porque me gusta, le gusta ese gusta, contenido. A ella le gusta, le gusta. gusta igual que la mami, yo, el gusta el contenido de ella. <ríe> De ella de nuevo haciendo de todo. ¡Ay, no! Si la mamá pone un programa, no. si la mami pone un programa. ¿tú ¿Cuál tú? es el contenido de la mami Jordan Jason? ¿Cuál es la ramería, verdad? Pero que yo ¿Cuál lo es, lo es el contenido, Villaloma, de la mami Jordan? Olifán, Olifán. A la mamillona, le gusta el chisme. Eso, en ya se de ahí like que ya Cuando ella se like y ya, haga y cosas, y demándeme, haga lo que te quiera. Lleguen a, a, a Mami Yetan Salon Beauty. Que, que pero a los a lo focos es, que estaba hoy en de tremo extremo en un programa. Entonces ahí no sé qué le iba a decir. Pero para mí ya, ya yo que sí que fue eso. Todo eso fue más para la que mayoría que de los que van a estar en ese programa son, son salidos de Carlos Durán. O sea, de Carlos Durán. Sí, Ahora el se show Carlos en, en juego, eh, que se ganan 10 mil pesos. El que hace que se que qué Y todos esos muchachos que buscan papi de Ropiantini de, de, de, de y de toda esa gente son a los que más se destacan en las redes sociales. Fue lo que ya buscó. Que Sabrina, la venezolana, esa que le mencioné Ay. a ustedes. No ¿qué no sé, menciona los nombres que te voy a decir. Sabrina, no sé qué. Brian Elton, tú sí sabes. El otro eh, que eso. se para riendo. <risa> Un ridículo. El que, ella tiene, ¿cómo se llama? Se para Ajá. Y la que te enseñé en, en Instagram, Carla. Tampoco sabía de ella. Y otra rubia. Ahí, Tampoco. Río. Es que eso nada, no, Felicidades. Este público popping. ¿Eh? Sí, está bien, esa muchacha está bien, que siga haciendo de todo. Eso está bien, que siga haciendo de todo. Claro, y mira, yo le voy a decir algo, porque hay gente que cree que estos proyectos vienen de la noche a la mañana y se hacen, y se lanzan así, ¿verdad?, para, para aventurar. No, señores, este proyecto, según estoy viendo, de Jessica Pereira, tuvo una buena asesoría, fue planeado desde hace muchísimo tiempo, para ver cómo lanzarlo y de qué forma lanzarlo. Que ya Santiago Matías dijo que quería lanzar un programa y que a la misma hora. Eh, Se le fue alante, doctor. Ese fue, ajá, ese fue otra, ese es otro tema. Pero aquí estamos viendo que eh, claro, con el respaldo de la emisora y del grupo al que pertenece, pues Sabrina, eh, no sé si en rating, porque habría que ver los ratings. Pero en cuanto a lo que es el planeamiento del programa, ¿verdad? la preparación del programa, ah, arrancó con buen pie. Ya el público será el que diga si el programa de Jessica pues eh, tendrá éxito o no. Y más en un horario eh, muy incómodo y muy competitivo donde están otros programas muy tan buenos peluch. también en diferentes emisoras a nivel nacional <ríe> a nivel peluch. nacional y sobre todo en la capital dominicana. Claro, nada, yo lo voy a ver. Yo yeah. sé, porque yo lo consumo y me gusta el... el los integrantes de este nuevo programa, mira, okay. mi amor, es Sabrina ve, de la IBE. Tú, tú sigue estando No, ya no las tío, yo la veo en programa. ¿Qué hace ella? Ella se profe por Carlos Durán, contenido de eso, de Checha, comedia. Tú ves que pasa? tú y yo molesto, ¿eh? estamos lentos. Estamos lentos, sí. Ya, que... Ahora mismo, si él si no está mirando, está acabando. ¿Quién? Él no, Estamos lentos, ¿verdad? Porque Tienen tenemos. Que en mundo ahora. No, no, el mundo pop no, porque la, con la seis pop se nace, porque yo hay pobres que son popis. son popis. Pero con no, eso se pero nace. El si no, un de contenido, ellos... usted sabe que nosotros podemos hacer un contenido duro y no lo hacemos. Con Carlos, podemos frenarle a Carlos. No, nosotros mismos, que ellos nos frenen a nosotros también. Sí, también. Ya, los, los dos oídos, los que salen en pampa en la Ay, calle. tengo, ey, <ríe> vayan, vayan a ver la vaina del cementerio, va para 10K. Hey, se puede Ay, mirar ahí esa muchacha. Padie Cava. No, usted está corriendo en YouTube. <ríe> mira. ¿Cuánto le diste a Pipero que salió con la sábana? <ríe> no, eso fue el gánico ¿Eh? es Yo quedé mala con eso. <ríe> el único que lo comentó <ríe> es uno de los paperos que hay ahí. Se fue el <ríe> No, hay, hay Pipero que está corriendo en YouTube.